Cuando sos pobre, tenés que comer lo que sea Y no le puedes hacer cara fea a nada Este va a ser mi almuerzo de hoy Un poquito de vallo Con algunas lombrices Provechito, gente eh, Bueno, gente, no, no, no A ver, la verdad que esto realmente que es No, no es tolerante, la verdad no, no se pueden tolerar estas cosas, a ver este chico está muy equivocado Yo, yo entiendo que esto, toda esta clase de gente Que todos estos creadores de contenido Que la verdad son bizarrísimos Y muy mal educados, Se escudan atrás de ay, vos no entendés Esto es generar contenido Están equivocadísimos Están equivocados Esto no es generar contenido Esto es risa de la gente en la cara Porque vos, loco eh, No podés comer tierra Y decir que cuando sos pobre Es lo único que hay para comer Y lo comes Porque ni la gente más pobre Ni más humilde Va a comer tierra para comer tierra, tenemos...